Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad Bueno, vamos a comenzar a construir nuestro, nuestro monocasco Primero, lógicamente, hemos pasado por una fase de, de diseño eh, Primero lo hemos diseñado sobre plano eh, Luego, lo que yo te recomiendo es que construyas una especie de maqueta escala 1 a 1 con maderas, con listones de madera, con cartón para todo, sobre todo el tema de la ergonomía de ver cómo va a ir sentado el piloto para irte haciendo un poquito la, la idea y llega un momento en el cual empezamos con la, con la construcción eh, Para construir un monocasco completo eh, vamos a necesitar emplear un, un molde con el sistema de eh, laminado abierto de wet layup de laminado en, en húmedo que digan lo que dicen los anglosajones eh, necesitamos un molde no necesitamos dos moldes que encaje sino simplemente uno que nos sujete la estructura de nuestro núcleo todo esto que vamos a hablar ahora que vamos a hacer un resumen bastante bastante condensado eh, Tienes, como siempre, en la sección de enlaces de zona gravedad, tienes enlaces tanto a libros que te lo explican con mucho detalle, que son muy interesantes. Eh... El, si lo estás viendo este vídeo a través de YouTube, en la sección de, o sea, los, en la descripción del vídeo eh, ponemos también algún enlace a, a vídeos muy interesantes de, de técnicas de construcción similares a esta, muchas veces empleados en, en lo que es la construcción de canoas y de kayaks de alto nivel que utilizan un núcleo de madera en vez de lugar de, de espuma como nosotros, pero eh, luego laminado con fibra de vidrio y muchas de las técnicas son, son similares y te van a servir de, de inspiración. Este molde para construir nuestro monocasco puede ser de dos tipos, puede ser un molde macho o un molde hembra. El molde macho es el más sencillo de construir eh, y queda en el interior de lo que será nuestro monocasco. Nuestro monocasco va a ser algo parecido a una especie de torpedo, pues sería el en el interior. Eh, nosotros diseñamos primero el, el vehículo, el, y una vez que lo tenemos diseñado habitualmente por ordenador, lo que hacemos es cortar unas secciones, como si fueran rodajas, lo que se llaman mamparos. Los mamparos de un barco, de un submarino, esas paredes verticales que van separando las secciones de un barco. Lo que los ingleses llaman bulkhead, que se utiliza muchísimo en la, en la nomenclatura anglosajona. Eh, una vez que nosotros tenemos esos mamparos, podemos ir construyendo el monocasco alrededor de ellos. A esos mamparos, en nuestro caso, además se pueden anclar los anclajes mecánicos de los trapecios de suspensión, de la columna de dirección, del sistema de frenos, etc. Una vez que nosotros definimos una serie de mamparos que nos bastan para definir la forma general de nuestro monocasco, lo que hacemos es... Eh, colocarlos en sus posiciones respectivas, a las distancias respectivas. Imaginemos que tomamos como referencia la punta de la nariz del, del vehículo. Pues digamos que 10 centímetros atrás tenemos un mamparo, 30 centímetros más atrás otro, eh, 60 centímetros más atrás otro. Pues lo que hacemos es vamos colocándolos uno respecto a otro y los vamos separando, por ejemplo, con unos listones de madera, de tal manera que unos y otros vayan quedando ensamblados en una estructura, parecido al, al interior de una falla, eh, de tal manera que cada uno tenga su posición invariable. Una vez que tenemos este armazón interior finalizado, lo que hacemos es vamos acoplando las tiras del material de núcleo que nosotros vayamos a utilizar. En este caso yo empleé la, la espuma, que me parece quizás el más adecuado para este tipo de construcción. Y eh, esta espuma se va cortando en tiras muy alargadas. Lo puedes hacer a mano pero es una tarea bastante engorrosa y además que no, no se es muy preciso con materiales domésticos. Quizás podría ser interesante acudir a algún tipo de serrería de estos de madera que te puedan coger el tablero entero de espuma y cortártelo en un montón de tiras a lo largo, pues de 2 centímetros, de 4 centímetros de, de ancho, porque es mucho más fácil ahorrarse ese paso. Se van acoplando esas tiras. Como si fuera, imagínate que fueras a construir un tonel, ¿vale? Vas poniendo una tira cerquita de la otra, de tal manera que entre una tira y otra haya un cierto ángulo, pequeñito, porque cada 2 centímetros o cada 4 centímetros tienes una tira, y las vas adosando pared con pared una con otra. Esas eh, juntas que quedan entre una y otra se rellenan con epoxi espesado con sílice coloidal. Por eso nos interesa que esas juntas sean lo más pequeñas posible para no añadir más epoxi del imprescindible. Esas tiras se fijan a los mamparos interiores con unos tirafondos. Como os recordáis, la espuma se puede taladrar como si fuera una, una madera. Y vamos poco a poco, a lo largo de varios días, construyendo nuestro eh, núcleo, adosando tiritas como quien construye un tonel para ir haciendo crecer el núcleo de nuestro monocasco.